bienvenidos a todos a esta última emisión de la cuarta temporada de Navegaciones Guiadas eh, Justo fuera del aire hablábamos de que esta sería nuestra navegación número 28 Ya es varios, <ríe> ya son varios espacios que hemos pues de alguna manera Algunos redescubierto, otros o empezado a conocer Y pues creo que acá en que a mí nos emociona mucho cerrar justo esta temporada con una navegación de una exposición súper, súper reciente, abrió hace nada de tiempo, y pues tener con nosotros, pues no solamente pues, a una de las curadoras, sino también a una de las artistas y pues personas con las que yo creo se puede entablar una conversación súper interesante, con miras a ver hacia dónde o cómo estamos detectando las oportunidades del espacio en línea para este tipo de gestos, sobre todo también cómo contrastamos eso que ocurre desde este lado del mundo con lo que está pues, más allá del otro lado de estos mares, ¿no? Y quizá creo que aquí algo que pues, sería muy lindo también como empezar a entablar es una relación en torno a la manera en la que hemos estado descubriendo estos espacios. Creo que el espacio en Internet ha llegado a nuestras vidas pues, de maneras bastante eh, peculiares, no sobre todo compartiendo generacionalmente pues, un mismo nicho. Eh, podríamos decir que de alguna manera, pues, este constructo identitario y de la manifestación que tenemos actualmente en Internet, pues, está completamente informada por su accesibilidad. Y creo que eso también puede ser un tema pues, importante a trazar en esta conversación. Y pues nada, creo que les pues, voy a dejar que más bien nuestras invitadas de ultra mega super lujo <ríe> se presenten. Y eh, sí, sí, por ahí. <ríe> Bueno, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotras es un honor increíble estar aquí con ustedes y poder navegar por Terminal Fabtech. Eh, yo soy Paula Cárcamo, curadora del Festival de Arte, Pensamiento y Tecnología. Como decía Dorín, eh, arrancó el 19 de abril, terminó el 7 de mayo, han sido tres semanas. Y ahora que estamos en esa transición, se está, está mutando el festival a, a un archivo vivo, como una especie de macro bitácora, donde podréis ver como muchísimas activaciones en fabtec.com. Eh, está también la terminal, la exposición, ¿no? Terminal Fabtec. Eh, y nada, personalmente yo. Eh, este proyecto lo arranqué el año pasado en, en pandemia, se formuló un clave de pandemia e iba a tener como parte presencial, parte virtual, pero lo acabó formándose en la virtualidad porque bueno, la situación de Uruguay es la que es. Y, y nada, mis intereses sobre todo son también investigar qué nuevas narrativas están, están sucediendo, en, sobre todo en la virtualidad, y aquellas que tienen también eh, un trasfondo político y social o aquellas eh, que utilizan las herramientas para subvertir las lógicas dentro de los ecosistemas digitales. Y creo que se ve bastante reflejado en todo lo que es el festival. Entonces, bueno, nada. Antes, o sea, os invito también a que os paséis por, por lo que es la plataforma Fate.com, y, y nada, le paso la palabra a Millo para que se presente. Hola. Bueno, yo soy Milla Fáceny, soy curadora en todo cliché de arte numérico o arte digital. Este, soy artista, amante del Internet. Y en esta edición del que estuve invitada no como artista participando, sino más bien en la dirección creativa y en el desarrollo de la exposición. Eh, desde el inicio, Paula y Cecilia, que son las que han sido cargo de, del evento, eh, tenían muy clara la idea de que cómo se podía hacer esta transición de, del espacio físico a un espacio virtual y siempre trataba de, de incentivarlas porque era algo muy abstracto de concebir simplemente una exposición virtual cuando ya ellas ya tenían la museografía en la cabeza, ya todo estaba planeado, eh, siempre les pasaba el mensaje de que era, era una experiencia inmersiva que no tenía ningún límite de que los artistas tenían que imaginar una puesta en escena como si fuera una obra de teatro. Fue como la mejor explicación que pude, que pude usar, la mejor metáfora. Pero este, creo que el resultado fue, fue muy hermoso, es una experiencia que está concebida para, para vivirla a pleno, no tiene un tipo de digamos que de guión, es una, es una transición o una experiencia completamente procesual que le da la, la libertad al público completamente de ver las obras al momento que les quiere ver, disfrutar del espacio inmaterial que está allí, que me parece también eh, un elemento todavía aún más interesante de que el espacio principal de donde se están presentando todos estos portales para ver las obra es ya de por sí una experiencia completamente distinta, entonces da una cierta, eh, digamos, como que energía distinta a lo que se van a ver en cada uno de los cuartos que, que se han creado para los artistas. Y como decía Millo, eh, o sea, inicialmente la museografía estaba diseñada para el espacio físico del Centro Cultural de España Montevideo con sus límites arquitectónicos, con sus materiales físicos, ¿no? Entonces, claro, fue todo un desafío para nosotras como trasladar toda, ese, toda esa museografía o todo ese concepto a la virtualidad y no caer en esas cuatro paredes blancas que estábamos comentando antes. Eh, no caer en, en esa estructura ¿no? pero al mismo tiempo era muy interesante eso, Millo nos decía chicas, Sky is the limit o sea, no hay límites en internet de verdad, expandirlo o sea, porque, claro, nos costaba nunca habíamos hecho ese ejercicio y nos costó en su momento como encontrarnos como en una nada digital y ser nosotras las que trasladamos los, las lógicas, los, la, los parámetros, los límites y las estructuras, o sea, decidir dónde el usuario cuando está navegando se va a chocar con algo. Nosotras éramos las que decidíamos todo eso, ¿no? Entonces, ese clic fue súper interesante y, y nada, que eso como que expandió también el concepto en sí y luego algo que nos dio también la virtualidad que fue muy interesante fue eh, que decidimos hacerlo de manera colaborativa fue un proceso mucho más colaborativo, sí que es verdad que Nillo desarrolló la grandísima parte de todo pero sí que invitamos a los artistas a, a que sumaran integrasen como ciertos elementos eh, que acompañasen a la obra, o sea, que, que hubiese como elementos que en cada compartimento, cada universo de cada artista, eh, hubiese como ciertos elementos que acompañan a la, a la, al videoarte. Entonces, bueno, todo fue un proceso muy, muy interesante, sí, y, lo, y además concibimos la obra de manera más instalativa, como en términos digitales, generando como una escenografía que acompaña y refuerza el significado, no simplemente como presentar la obra en sí, entonces fue, fue muy interesante. No sé si queréis eh, que, que vayamos ya a lo que es el espacio. Sí, vamos. Y justo con esto que decías, Millo, como de esta puesta en escena, ¿no? como este gesto teatral, pues creo que ha sido una conversación que Kaneki y yo hemos tenido como en las últimas semanas, justo, ¿no? como de... Pues todo gesto que sucede en Internet de alguna manera pues tiene un aspecto performático en el sentido de que pues cada que lo visitas o lo revisitas, eh, pues las condiciones van cambiando a pesar de que el contenido pueda sentirse muy similar, ¿no? Eh, y que un poco también el hecho de entrar o acceder a un espacio dentro de Internet a través de un dispositivo que puede ser cambiante, ¿no? que puede tener diferentes dimensiones, que puedes estar rodeado de diferentes impulsos, pues también va limitando o va de alguna manera eh, así como ensamblando esa experiencia total que se tiene dentro de un espacio digital. Entonces creo que está interesante también escucharlas como en ese proceso del cambio de qué sucede cuando tienes toda una planeación para que suceda fuera de la pantalla Ajá. y eventualmente Ajá. tiene que haber una transición, ¿no? O sea, creo que ese salto a veces es el que no es tan legible y que creo que por acá pues podremos como desmenuzar un poco eh, pues sí, como ese lado si sí. sí, nosotras sí. quisimos como ay perdón yo quiero decir algo no solo que voy como a partir la pantalla como para que vaya cargando porque obviamente es una exposición en línea estamos usando zoom y tenemos la, la desventaja de, del internet Así que mientras eh, eh, como que digamos el lobby se va cargando, podemos seguir hablando de esa temática. Eh, yo creo que sí, la, la idea de, de usar esta metáfora de que es una puesta en escena de teatro es porque digamos que es la idea mucho más simple de cómo representar eh, un universo inmersivo para un artista que no tiene ninguna experiencia o un background específico en un medio virtual. Pueden que tengan acceso, digamos, que a herramientas para video o, o Photoshop o lo que sea, pero ya cuando das el salto realmente a un universo 3D en donde tienes que modelar todos los elementos, en donde tienes que pensar okay, cuáles son las leyes de la gravedad, simulaciones, producciones, ah, claro. etcétera, etcétera, empiezas a añadir, este, digamos, que unos términos que... No, no tienen ni, ningún valor real en nuestra, en nuestra vida diaria, no son términos de que se usen fácilmente. Entonces, sí, eso fue creo que uno, un gran, gran, gran uh, reto que tuvimos, porque incluso con las curadoras, creo que decirles de que mira, Ajá, ¿cuál va a ser el soporte de este espacio? ¿Qué, qué color va a ser el cielo? Eh, ¿Cómo las cosas tienen que interactuar? Etcétera, etcétera. Literalmente fueron interrogantes que me tocó darles ejemplos. ¿sabes? Fue un trabajo también de investigación, Digo, que okay, tenemos que ver otras exposiciones que ya se han hecho antes, qué es lo que nosotras queremos mostrar, qué, qué perspectiva queremos añadir, qué cambios queremos hacer, etcétera, etcétera. Pero sí, la metáfora del teatro ha sido la más acertada que he usado hasta el momento. Y creo que la seguiré usando porque realmente cuando, cuando estás en un anfiteatro simplemente ves las tablas, ¿no? no ves nada de decoración, no ves absolutamente nada. Es el momento en que el telón sube, ves los actores, ves la puesta en escena, es donde empiezas a hacer esas conexiones con la metáfora, la narrativa, las historias, etcétera, etcétera. Decir. sí, nosotros además estábamos como un poco aferradas a ese concepto que teníamos ya desarrollado con esas paredes, ese espacio que ya estaba definido en el C.C. Entonces fue como difícil, ¿no? Como deshacernos de ciertos elementos, ciertas cosas, pero sí que quisimos mantener ciertas ciertos elementos de, del espacio físico y fueron eh, la idea de la terminal que, que bueno, en este caso es como una terminal en, en el ecosistema digital, es un espacio que te encuentras con la presentación de, de la obra de cuatro artistas, y quisimos mantener también eso, esos portales a cada universo que, que lo constituyen los, los carros de aeropuerto. Entonces eso es un poco la, lo único que hemos querido dejar, además de, de bueno, la obra de los artistas que ya estaba, eh, ya estaba seleccionada, eh, pero es lo único que hemos querido mantener en el espacio. Lo demás es creatividad pura de Millo, ese espacio es eh, el mundo interior de Millo. Y, y nada, si queréis empezamos a recorrer un poco lo que es eh, la terminal. Entrando ya en la exposición tenemos, digamos, el texto curatorial, que eso también fue otro reto, tener que, que resumir un texto curatorial para un formato en línea, fue otro, otro reto añadido. Eh, este, simplemente presionando T podemos cerrar la interfaz. No existe el cursor en este espacio, así que tenemos una experiencia completamente de 360 que eso es otra cosa que, que también tuvimos que, que discutir, el uso de que okay, cómo el usuario va a acceder, cómo va a interactuar con el teclado, con el ordenador, si la experiencia es algo que, que puede ser vista a través de un teléfono, de un iPad, o sea, cuál era el soporte. Y también nos poníamos la interrogante de que cómo va a funcionar el Internet en Latinoamérica, porque si aquí en Francia falla y las cosas tardan en cargar, Cómo podemos comprimir la idea y los elementos que están en este espacio para que funcione, no, no importa en dónde se vea. Entonces, ya este, este universo completamente abstracto eh, fue creado ya un imaginario y de conversaciones que hemos tenido, de cosas que hemos visto, que nos interesa. Cómo podemos simplemente este, destruir completamente la forma o, o las cosas que vemos en realidad. y Creo que el resultado ha sido bastante interesante, permitir que el espectador, incluso antes de que vea las obras, pueda simplemente explorar un universo abstracto que juega entre la nada, las formas y, y los colores. Mm. También partíamos de, tenemos colaborando con el Centro Cultural de España, hay un público muy, muy amplio que queríamos de alguna manera introducir a la, a la terminal. Sabíamos que era bastante complejo, hay mucha gente que entra y dice, qué horror, no entiendo nada, no, no, no, no encuentro ningún tipo de lógica y les espanta. Pero queríamos más o menos establecer como una lógica de, bueno, entender que hay cuatro carros, que hay una, una terminal, una plataforma por donde puedes caminar, expandimos también como la sensación de poder caminar por los laterales que no te cayeses, entonces queríamos más o menos encontrar un equilibrio para que públicos que no están tan acostumbrados a, a, a este tipo de espacios pudiesen en, entrar, no tuviesen miedo que explorasen, que caminasen por el lugar entonces bueno, yo creo que más o menos eso se ha, se ha conseguido no sé si podríamos tener una panorámica un poco más amplia a yo, de lo que es la terminal para que se vean los carros a ver Ah, bueno, creo que entre las formas me puedo caer. Pero <risas> trato de, de centrarme un poco. Creo que es la mejor panorámica sin tener que caerme de, de, del soporte principal. El, la terminal es tuya, no mío. O sea, digamos que este menú de inicio todo es. Es el único en el que me permití realmente ser completamente libre. Eh, yo les mostré a, a Paula y a Cecilia algunos trabajos que, que tenía con respecto a la línea, las formas con elementos 3D, y era, era algo que no había osado, pero sabía que, que era algo que a ellas le, les, podía, les podía interesar, porque desde el principio no me plantearon digamos que un escenario o, o una forma precisa, ellas realmente querían, era una estructura que pudiera soportar, ok, estos carros, ajá, pero que ajá. al mismo tiempo fuera algo abstracto, fuera orgánico, que pudiera tener como que algunas referencias con el mundo del internet, y de allí esta estética un poco post pues, internet etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que cada uno de los universos de artistas, o conversaciones que, que tuvimos con ellos, eh, explorar no solamente de qué se trataba la obra que iban a presentar, pero también explorar su estética, cosa de que cuando entraras en estos universos pudieras sentir, no solamente la, la gran diferencia en términos de diseño que, que se presenta en el lobby, pero también que pudieras identificar la estética, la personalidad de, de estos artistas. Y tuvimos la suerte de que Juan Cobelli, en este caso, él, él ya tiene un conocimiento genial en 3D y él fue uno de los que sí pudo diseñar su, su sala completamente. Sé que él sí es autor de, de ese espacio, pero sin embargo con... con con nosotros tres artistas si hubo una, una conversación un poco íntima e interesante porque es lo mismo que decíamos al principio cómo le dices a un artista que tiene una experiencia digamos en video en otro tipo de soportes y plataformas de que ahora tiene que hacer una experiencia inmersiva entonces decirles de que, de que la exposición se va a, a interactuar como si fuera un videojuego pues no, no se traducía tan fácil como, como se puede decir entonces, es verdad que, que, que fue una experiencia realmente interesante, no solo para mí, en, en mi posición de, de desarrolladora, pero creo que también para, para los artistas, de, de ver el producto final. Creo que fue una gran sorpresa de lo que su imaginario, cómo su imaginario podría conectarse con, con lo digital cómo se veía representado y, y eso lo interesante que venían de disciplinas muy diferentes, que como ya los habíamos seleccionado previamente, claro, pues son mundos muy diferentes unos de otros y, y tenemos, pues en el caso de Juan, que, que, que es su herramienta también de trabajo y que conoce perfectamente los estos universos y, y trabaja con 3D, pero hay artistas que trabajan mucho más con, lo, con el cuerpo, con lo performático, con incluso la poesía o imágenes de archivo. Entonces, bueno, fue muy interesante como esas idas y, y vueltas que tuvimos en, en todo este proceso de creación. Mm. Eh, la exposición eh, integra todas las obras integra las tecnologías y los nuevos medios en los procesos creativos. Y la, expo la exposición propone explorar la relación entre los cuerpos, la, la tecnología y los ciberespacios contemporáneos desde lógicas alternativas. Entonces, si queréis, podemos ir eh, pasando quizá al universo de Julia, Millo. Me encanta que les digan pasar a sus universos, a los universos de estos <risa> artistas. Me parece muy lindo porque justo tiene todo el sentido, ¿no? Como, no se sé, pensaba... Eh, de repente cuando comparto sobre todo como estas experiencias de, bueno, ¿y cómo es hacer una exposición en línea? ¿no? Y, y pues yo siempre me hago como una serie de preguntas como iniciales, ¿no? Como de los elementos que tienen que estar presentes y de las formas en las que se puede interactuar con el espacio O no se puede interactuar con el espacio Y de repente se nos olvida esto que, pues bueno, retomando un poquito a mí yo al inicio de la conversación no Que decía, pues bueno, también desde preguntarte cómo está ambientado este espacio, de qué color es el cielo, ¿no? O sea, eso es algo que en otro tipo de condicionamientos pues no podemos alterar y que aquí se convierte como en una, no solamente en una exploración más allá de lo que ya está dado, sino que pues puede argumentar otro tipo de pues, discursos, ¿no? A la hora de hacer esa selección de cosas en las que normalmente pues no, no pensamos, ¿no? Entonces me gusta mucho esa idea del universo porque evidentemente cada uno sí busca esa conexión. Sí, hay interrogantes que, que creo que, que los artistas nunca esperaron que, que se les presentaran cuando, cuando iban para una exposición. ¿sabes? El simple hecho de decirle, ok, ¿qué, ¿qué elementos quieren que estés allí? ¿Cómo quieres que interactúe? ¿Cuál, cuál será el color del cielo? Este, ¿Qué color quieres la luz? Etcétera, etcétera. Eh, son cosas que, que creo que para ellos al principio fue un poco... Eh, chocante o simplemente fuera de lugar, y al proceso en que iban presentando bocetos de lo que ellos pensaban que, que fuera posible, y Paula, yo discutíamos aparte y como que terminábamos devolviendo la idea, diciendo no, no, no, esto, podemos empujar esto un poco más, sabes podemos que hacer que este espacio sea un poco más genial. Creo que hubo al menos tres bocetos o tres ideas diferentes entre cada artista para decirle, no, no, no, piensa algo más grande, Vuelve, vuélvete loco, queremos algo más extravagante Porque algunos, algunos me justamente la idea de, ok, el cubo blanco, entonces vamos a hacer una, unas imágenes de fondo y siempre pensaban en, en un espacio completamente cerrado. Claro, claro. Y, y tener que decirles, no, mira, aquí no, no vamos a tener muros, esto es un universo completamente irrealista. Que lo tenía bastante por no más instalativa, o sea, además de hacer, además de la obra, era una instalación en sí, entonces, o sea, era mucho más complejo para ellos sí. sí. sí. sí. sí. Eso está bien sí. interesante porque creo que nosotros, bueno, Dorín y yo siempre hemos hablado como esta distinción entre el cubo blanco y las paredes en un soporte que te permite no tener cubo blanco y paredes. Y creo que ustedes, lo, o bueno, por lo menos, creo que, que se nota fuertemente esta idea de para qué necesitamos una pared cuando podemos tener objetos de diferentes formas y texturas. Sí, sí, total. Bueno, sí, eso fue... Es... Millo total, constantemente, repitiéndonos, por favor, olvidemos todo esto y pongamos elementos de todo tipo. Sí, olvida todo lo que aprendiste en la escuela. Total. Por lo menos eh, en el caso de, de Liliana, eh, la obra, si no me equivoco, trata de, de la recolección de, de elementos de, de low quality, este objetos que ya digamos que han caducado en nuestro espacio tecnológico. Entonces ella, eh, el video muestra algunos elementos de digamos que de memoria informática y electrónica. Y recuerdo que justamente la idea principal de ella era hacer este cubo blanco, pero con, con el diseño de la rejilla y poner todos los elementos, pero en un formato plano, completamente estático. Y yo, ok, bueno, podemos mantener la, la, la estatidad de, del espacio, pero en lugar de, de poner una imagen, pues pongamos un objeto 3D. Eh, usemos los elementos que, que estás habla de los que estás hablando, bueno, integremoslos al espacio. Y creo que en la final conversación tuvimos de que, bueno, ella, ella empieza el video hablando con, de Bill Gates, etcétera, etcétera. Y fue, ok, bueno, entonces vamos a relacionarlo, ¿qué tal con, con Windows XP? Y vamos a usar un diseño que semeje un poco al, al fondo de pantalla de, de XP con esta idea de, ok, de la, del paisaje con la lomita, claro. y lo el hielo crepúsculo, e incluso su carrito mantiene justamente el icono de, de, de Windows en la época de los 90, entonces era, era al mismo tiempo irónico de tener que usar este, esos elementos, digamos que la o la escuela, pero que la final son parte de la estética de, del artista, es justamente lo que ella, ella está tratando de hablar en su obra. Sí, ella hace, mediante el ejercicio de apropiación y resignificación de imágenes de archivo, eh, ella aborda el impacto eh, que el utopismo tecnológico y el régimen hegemónico de la monotecnología han generado en el sur global. Entonces, también parte un poco de, del trabajo de Yuk Hui y todo esto de las tecnologías divergentes y, y las, como le decía, las cosmotécnicas, entonces es, es como podríamos realmente apropiarnos de, de la tecnología moderna desde otras perspectivas y hacia otras direcciones, es como plantear como un marco muchísimo más amplio y divergente y alternativo, entonces ella bueno, plantea un poco cuál es la situación... Eh, mundial en, en términos de, de poder tecnológico cómo se vive desde Latinoamérica y plantea posibles eh, eh, tecnodivergencias conscientes entonces bueno, ese, ese es un poco el, su escenario, su, su espacio con esos elementos y el vídeo está, está muy bien la verdad es muy completo y ahí también como en esa lógica nuestra también de, de esos públicos que quizá el resto de, de, de videoartes no lo llegan a entender del todo, este es como un, un poco más cercano, es, es hay una narrativa más clara y es, es quizás más, más fácil de comprender. Así que... El video me gusta porque hay como mucho material de archivo, ¿no? O sea, sí. casi todo es como entre televisión y cosas que va explorando en Internet. Sí, es material de archivo, creo que es todo nacional de Argentina. Ella, ella es española, pero vive actualmente en Buenos Aires, en uh -huh. su ciudad materna, y, y sí, todo fue, todo imagen de archivo, vida imagen de archivo nacional. Sí. Y pues sí, creo que obviamente, ¿no? Como todo este universo que también está compuesto por de repente son como este tipo de elementos que creo que son difíciles de nombrar, ¿no? O sea, es el tipo de experiencia que no es exclusivamente, eh, digamos, la, el video en sí mismo o el video comunicando solamente dentro de su espacio protocolario de video, sino también pues todo esto que le rodea y que pues va ampliando también esas conversaciones hacia otros lados, ¿no? Creo que justo me gusta reconocer un montón de elementos y no reconocer otros, ¿no? O sea, o de alguna manera, como en estas escalas, también empezaba a cuestionar porque hay algunos que son, eh, se sienten muy cercanos y otros que a lo mejor ya están como disipados en el tiempo, cuando evidentemente estamos hablando del mismo, digamos, del mismo espacio de pensamiento tecnologizado, ¿no? O sea, ¿qué implican estas visiones también desde un espacio que no es, eh, pues sí, Europa o Estados Unidos, ¿no? Canadá? Y pues obviamente, ¿no? Creo que toda esta conversación también del reuso del material, eh, pues que ya está alojado de alguna forma en internet, creo que incluso por ahí salía como una captura de un, eh, una pieza de video que se hacer Súper Interesante, no recuerdo en este momento su nombre, pero que justo supone que es como ese futuro cercano, ¿no? En donde pues ya estás completamente vinculada a tus eh, redes. ¿no? Y completamente todo lo que hagas está cuantificado y se le da valor desde ahí Entonces, bueno, igual no creo que me gusta mucho ese desafío de esa creación de universos De que sí al final pues, podemos eh, nombrarla como una pieza de video, ¿no? como un video ensayo con material de archivo Pero que al final este tipo de condicionamientos solamente pueden existir cuando los observamos desde aquí Y eso me parece bien, bien valioso también Sí, vamos a volver, este, cada uno de los universos tiene digamos que, este icono que representa la exposición, el terminal y la manera más fácil que, que encontramos siempre de, de añadir como que un icono de retorno sin tener que, que interactuar con un teclado, con un botón, etcétera era añadir estos elementos. Digamos que en, en un espacio museográfico este sería la puerta a nuestra próxima sala. Pero hay, hay un truco de que no hay una interacción, digamos, que directa o que sea usuario friendly. En realidad solamente tienes que, que acercarte al, claro, espacio, no. al icono y esperar de que pase esta transición. creo que el, para quienes no estén tan habituados a, lo que, a cómo funcionan las cosas en realidad virtual, este, este elemento de navegación puede ser un poco complejo. Lo, lo discutimos muchas veces de cómo sería más fácil, pero personalmente creo que tuvimos que apegarnos al, al formato digital, pese a que la exposición está pensada en en un público diverso hay, hay lenguajes, hay cosas, hay acciones, simplemente acciones digitales que se deben mantener a pesar de todo, ¿no? Pasa lo mismo con cada uno de los carritos, es como que ese mismo protocolo, pero... Había que adaptarse. de Juan Covelli? Pasamos en la de Juan, este... car es Carrito... Sí, esperar que cargue. Ah, bueno, cargaron, maravilloso. Yeah. Tengo como bueno. cuatro ventanas de navegador solamente con todas las exposiciones en caso de que las obras no carguen. Internet. Este, bueno, este sí fue total autoría de, de Juan. Bueno. Eh, el único apoyo que tuve que hacer con él fue, digamos, que. que programar cómo se deberían ver los materiales en cada uno de los elementos, por lo menos que él quería tener este, este efecto reflejo dentro del espacio y como que atenuar las luces de los elementos, etc. Pero total, total autoridad de Juan Cuebelín. Este es un, un proyecto... Bueno, este espacio lo presenta como un no lugar también, eh, y es como una especie de collage de formas de apropiación que nos pareció súper interesante. O sea, aterritas y sí que quisimos que se viese de primeras lo que es el eh, eh, Jardines Fragmentados, que es la obra, pero luego te vas encontrando con un montón de detalles, un montón de elementos que están relacionados con, con un proyecto que... Bueno, que, con este proyecto que inició eh, durante la pandemia, el año pasado, él tenía un conocido, Daniel Silva, un artista colombiano que estaba en Japón en ese momento y se estaba, tenía un proyecto, eh, una idea de fragmentar jardines, eh, Daniel Silva. Entonces iba depositando nendodengos, que son una especie de, de seed bombs, como bombas de, de semillas, y las iba ubicando en diferentes eh, coordenadas, diferentes puntos de Japón. Entonces, bueno, estuvieron viendo de qué manera podían eh, trabajar juntos eh, él, eh, Juan, antes de este proyecto. Eh, presento Terra Incógnita eh, que es, eh, su, es un proyecto también de animación 3D eh, que se centra en ver las representaciones precoces o representaciones tempranas que, de especies latinoamericanas por parte de, de los eh, colonizadores en, cuando llegaron a Latinoamérica ¿no? Que con, como los tachaban de exóticos, eh, bestia, como monstruosos, entonces bueno, en todo este trabajo, él tenía este proyecto y quisieron ver de qué manera podían con hasta que empezaron a hablar del taguígrado que es ese, ese, ahí lo perdimos ahora, como oso de agua que se le llama que es un animal minúsculo que habita en el musgo y en, en espacios como muy muy húmedos y al parecer, no sé si fue en 2019, una nave eh, israelí eh, choca, eh, con la luna, choca en la luna y es el único ser, el único animal que sobrevivió este choque entonces, bueno, a él le fascina esa idea, también como de esa tierra tan hostil, o sea, bueno, no tierra, ese, la luna, como ese, ese viaje lunar en el que sobrevive, va, va sumando como todos estos elementos, y aquí, por ejemplo, se ve un escaneo de, de un choque, de, de un escaneo de un cráter, perdón, en la luna, entonces va imaginando como ese, ese posible, ese surreal viaje a, a la luna. Y va sumando también muchos elementos, como os decía antes, de... De, de apropiación de los espacios, por ejemplo esto de aquí es eh, su, la casa de Juan son elementos que tienen casa y suma también el taguígrado en ese espacio entonces bueno, es como una composición eh, muy curiosa de, de, de formas de apropiación y, y nada, sí que tiene como es un espacio muy amplio de, para recorrer, para, para fijarte en todos los detalles. También había eso en Google Maps. Eh, él, él fue haciendo como todo el recorrido que este artista fue de, por donde fue depositando todos los seed bombs. Eh, fue haciendo todo el recorrido y fue tomando como referencias de, de, de la naturaleza que había en esos puntos, de, esas, de las plantas que hubiese en esos lugares y las fue sumando en jardín fragmentado. Entonces, bueno, es una composición de, de todo. Es muy interesante, la verdad, la obra de Juan. Y además aquí pareciera como que estamos en ese punto límite, como cortando la experiencia al centro, ¿no? O sea, como con esta noción de lo que se refleja, ¿no estás segura dónde estás colocada? ¿No? O sea, como que no sabes... Eh, sí, o sea, de alguna manera si estás, Me lo imagino un poco como cuando estás Metida en el agua y un poco La mitad de tu cuerpo está dentro y la mitad De tu cuerpo está fuera, ¿no? Y como que volteas hacia abajo y se ve de una Manera y volteas hacia arriba Y es una realidad completamente distinta No sé, digo, esa es un poco como la sensación Que me da, a pesar de que no exista Como este material eh, Que tangiblemente irrumpe el espacio ¿No? Y sí, digo, al, al final Pues mucha de la obra de Juan, creo que tiene que ver también con esa descolocación de elementos y con ese cambio de escalas. que creo que también sí, es interesante sí. pensarlo pues, en este otro microuniverso, ¿no? O sea, como también estas eh, pues, nociones persistentes o intereses persistentes de los artistas, pues se van manifestando. no o sea, En el primero, quizás sí tiene que ver con el objeto, porque tiene que ver con sus materiales, tiene que ver con otro tipo de carga, eh, tanto simbólica como matérica. Y aquí más bien tiene que ver con una carga eh, tanto cultural como pues, de este desarrollo eh, escalable, ¿no? O sea, en tanto, pues, bueno, la figura, de, la figura del tardigrado como todos son los elementos que ahí van apareciendo, ¿no? O sea, cómo empieza a ser también una especie de collage, pues sí, jardín sí, sí. fragmentado tal cual. totalmente sí, sí. sí. Sí, con esa idea de fragmentado también va ubicando como estos elementos en el espacio y va generando como ese collage, que es muy muy interesante. Hmm. Yo creo que hasta la experiencia así que en la obra de Liliana, eh, de Julia tenemos simplemente como que un camino directo, está la obra están todos los el elementos presentes y es explícito pero en cambio con la de Juan hay, hay momentos de transición de exploración, tienes que que ver los elementos que están a, alrededor de este espacio para descubrir o, o entender aún mejor la, la narrativa. Y creo que en el espacio de Juan esta, esta navegación termina siendo mágica. Entre los elementos que, que seleccionó, el juego de los materiales, el color, que incluso me acuerdo que quería un un tiempo específico el día con un atardecer y un color específico sí, locazo como un color de ocaso específico sí y hasta hasta la hora me la mandó con la sí. ah, ah. que era que era realmente mágico eh, ver la diferencia de cómo un artista que obviamente ya tiene una experiencia en el ámbito digital eh, puede demandar y decir cosas que, que están en el mundo real, ¿sabes? Hacer esa transición entre lo real y, y lo inmaterial para el natural. Me parece súper, súper interesante las conversaciones que, que tuve con él con correlación para... simplemente para, para finalizar su idea, porque toda, toda la composición fue, estaba lista. Él, él la preparó, él la pensó, la construyó todo, simplemente un archivo 3D, lo que hicimos fue maquillarla y ponerla bonita <risa> me llama mucho la atención este juego entre las plantas y, y el material digamos no fértil de la luna claro Porque claro. El, creo que los contrastes son brutales pero también es muy bello por ejemplo este panel de, de las de la foto de la luna con exacto, con la textura de los cráteres de la luna y el y la, no sé, y, y la foto de la casa de, de Juan es muy, muy bello sí. Es que quiso sumar como esas plantas, eh, como nada como las plantas que llevamos también al interior de nuestros hogares, como esa apropiación también, ¿no? Como de la, de la flora, la llevamos a casa y también quiso jugar con todo eso. Y mmm, la pata esa también de gallo. <ríe> es buenísimo. <ríe> sí. Claro, también es eso lo que decía Millo, que fue muy interesante como de manera orgánica natural, se conciben las, las obras en el universo con un recorrido también no y como, como cada espacio ha tenido un recorrido diferente o, o un espacio de, de, de observar la obra y de observar también el resto de elementos muy diferente y eso ha sido muy interesante, cada universo es tal cual, un universo muy distinto. voy a volver igual este espacio tiene sonido pero obviamente por por porque bueno estamos en una llamada no vamos a interrumpir el, el audio pero igual invitamos a todas las personas a que tengan el tiempo de ver las obras de escuchar el, la, el ambiente es una experiencia completamente distinta con, con el audio las pistas de las pistas de audio que nos generó la pista no sé, sí la del espacio general la, la diseñó Daniel Sanz, es un español, es un ingeniero español que, que era la primera vez que hacía algo así y, y nada, también le dimos, tuvimos como muchas idas y vueltas con él intentando como, no sé, transmitirle la idea de un, un ruido como atmosférico, pero tampoco nos, no queríamos como nada, nada humano, era como, como elementos de ruidos extraños y nada, fuimos como poco a poco desarrollando eso con él, porque al principio decía, chicas, no se entiendo, pero, pero sí, la verdad que queda muy bien, no sé si quieres ponerlo un momentito, Millo. Voy a ponerlo. Tiene como una base sonora, pero sí que tiene ahí reverberaciones, ruidos. Pero sí, creo que tener que darle a un músico la pauta de, de diseñar uno un sonido o una melodía para acompañar a un espacio abstracto como esto y tener todavía que decirle que tiene que, que diseñar los pasos y el movimiento de de la persona virtual que está allí claro, que no queríamos que fuesen bueno al principio, al final tuvimos que descartar por el peso que tenía el espacio, pero queríamos diseñar como un elemento, o sea que el usuario que iba como navegando por el espacio, que no fuese bípedo que no, no hiciese como el pla, la, porque realmente teníamos ganas de que fuese como una materia que se arrastra por el espacio pero al final eso, no, tu, no pudimos sumarlo porque pesaba muchísimo el, el proyecto y cargaba mucho en tardaba mucho en cargar, sí. Si quieres pasamos a Liliana. Vale. El único que quedó fue de que cuando te acercas al carrito es como que un mensaje o un sonido que te dice de que bueno, estás entrando a una zona activa. Eso fue lo único que sí pudimos dejar con relación al, al espacio atmosférico y, que también como... Sí, creo que justo cómo pensamos los límites dentro de un espacio, eh, pues de exposición tradicional en un museo, en una galería, pues se traducen o más bien no se traducen, ¿no? Como estos otros espacios en línea, salvo quizá la idea de la accesibilidad, ¿no? Y creo que pues eso también es como, pues un, un, pues un tema interesante a tratar, ¿no? Digo, aquí dado este salto más allá como de una nueva selección de artistas y mucho menos, eh, sí la creación del espacio, generar estos universos que sean coherentes también como con eh, las decisiones tanto discursivas como estéticas de las piezas, pero también el pensar cómo hacemos esto de una manera que sea, eh, pues digamos, reconocible para quien lo navegue y también sea de alguna forma, accesible en los mayores niveles posibles, ¿no? Entonces creo que ahí igual, no sé, me surge la duda de si esta experiencia está hecha exclusivamente para web o si en algún momento también consideraron quizá como integrarla a otro tipo de dispositivo. Lo consideramos en su momento, pero, pero lo descartamos y finalmente lo hicimos en web únicamente. Pero por la complejidad también, Millo, ¿verdad? Del, del espacio y de la navegabilidad. Pequeñas cositas, la primera es lo intuitivo que puede ser el recorrido, si, si es algo que está hecho para la web, hay, hay ciertos protocolos que son más fáciles de entender, por ejemplo el hecho de poder cambiar la, el campo de visión con el ratón, de poder girarlo, de poder interactuar con el teclado para avanzar, etcétera, etcétera, porque ya hay como que teclas que, en el teclado y estas acciones con el ratón, de que ya se nos hacen intuitivas, ¿sabes? Cualquier juego que jugamos en un ordenador, pues ya sabemos que la, las flechas de avanzar y tal, dónde están ubicadas, ya sabemos que el campo de visión lo podemos controlar, etc. Lo otro de hacer esa transición a la realidad virtual también lo pensamos, pero el gran reto es qué tan accesible podía ser la, la exposición porque no todo el mundo puede tener un Oculus, un Vive o algún dispositivo, plataforma, etcétera de realidad virtual, entonces creo que el interés de, de la curaduría no era limitarla a una plataforma, creo que simplemente hacerla accesible de la misma manera que iba a ser accesible en la, en la institución o en, en el ámbito del museo, tenía que ser accesible en línea, pero mi, mi posición particular es que yo no la veo como, digamos, una exposición de net art, porque los artistas no son net artistas, no hay como que, digamos, esta relación directa con, con el medio, con, con el Internet, etc. Es simplemente un formato expositivo pensado y creado en función a cada una de las estéticas y necesidades que los artistas iban a presentar y obviamente las necesidades de los tiempos que estamos viviendo ahorita. Esto, bueno, es bien interesante que hayan todo el tiempo pensado en la accesibilidad de la, de la exposición, porque creo que ese es un punto fundamental. Lo decían como, por ejemplo, en lo de la conexión latinoamericana. Eh, supongo que, por ejemplo, bueno, a mí esta pieza me maravilla mucho. Creo mm. que estéticamente es muy, muy redonda, y, y los tres como paneles piedrosos y sus contrapartes en roca mm. son... O sea, por ejemplo, yo estaba pensaría mucho en esto como una especie de arte abstracto, ¿no? Y, y no o sé, sea, a mí esta pieza me maravilla mucho, no sé por qué, entre que parecen celulares y que parecen escravados en la roca, pero también es un, este como glitchy, noise saturado. Sí, Porque además la, las, Millo, las, o sea, cada una de las caras, ¿no? De, de, de esas como tabletas también proyectan el propio, como video. Sí, de, y no de, solamente la de atrás, sino las laterales. Yo estoy sorprendido por ello. Sí. <ríe> bueno, Claudio puede, puede hablar un poco más de, de la intencionalidad del artista. Y, bueno, ya, porque sí. sé que, que ella tiene una relación con, no, con este proceso del gesto de, del scroll. Sí, A sí. Paula pues, le, interesaba, le interesaba mucho cómo nuestros ojos reconocen los patrones de movimiento. Entonces ella utilizó en este tríptico, utilizó tres aplicaciones que son, tienen en el a la izquierda tienen eh, la aplicación Candy Crush, en la mitad tienen Facebook y a la derecha está eh, Tinder. Entonces, ella, mediante un software eh, que hizo de adaptado, eh, sumó vídeos que había aleatorios que encontramos además como muy repetidos en, en internet y los sumó con eh, aquellos vídeos que tenían como un mismo movimiento, es decir, en el caso de Facebook por ejemplo eh, sumó vídeos de demoliciones de edificios, entonces tú tienes el, el scroll down que va para abajo y el pero realmente la, la, las imágenes se te van para arriba y eh, como, eh, bájale, o sea, se demolen los edificios. En el caso de, de Tinder, tenemos eh, salvapantallas de acuarios, de peces que van pasando, entonces es como el swipe, y en el caso de Candy Crush, Candy Crush es eh, vídeos pornográficos. Entonces es el efecto de, de cuando haces línea o L con el efecto del de acto sexual. <risa> Entonces, sí, y ella, nada, tiene como mucha fascinación con cómo el ojo va evolucionando también y cómo identifica esos patrones de movimiento. Y claro, enseguida has dicho, ¿no? Kanek como eh, identificó como una pantalla los movimientos de, de eso, las diferentes aplicaciones y, y cómo eso se va evolucionando a pesar de, de todas esas distorsiones, todos esos glitches, toda esa como imagen abstracta, eh, cómo podemos desarrollar y identificamos, ¿no? Esas, esas imágenes y lo curioso también de este espacio es que lo quiso generar como cerrado ¿no? a diferencia de, de Juan es como un contraste muy fuerte de repente parece como una especie de templo como un ajá, imágenes. sí parece un altar sí, verdad, como con estas estas pantallas tan grandes como orandas estas pantallas es, es muy curioso y el fondo sí. negro tétrico y las rocas sí, sí parece un altar bueno, como de un altar de cualquier tipo de religión de religión Sí, o algo como que está listo para recibir una especie de ritual, que a lo mejor conecta muy bien también con esta idea de la gestualidad, ¿no? O sea, también entramos en una especie de proceso ritual. Y creo que sí, o sea, lo que sí es muy claro es que, o sea, de forma casi inmediata detectas que esta es una pantalla de un teléfono inteligente, ¿no? O sea, que tiene absolutamente toda la configuración, pues, de la manipulación que ya le damos a estos objetos. Y desde ahí, ¿no? Como que ya empieza, sí, no sé, como a pensarse o a gestarse dentro de este espacio de lo posiblemente ritual, ¿no? O sea, como que justo uh -huh. pensaba mucho en eso, quizá no tanto en el templo, pero sí en lo ritual, eh, pues del espacio, ¿no? Y sobre todo en los materiales que le rodean. Sí, sí, como sagrado el espacio, también el suelo con ese dorado es como un lugar sagrado, no lo sí. sé. Es entre lo íntimo y lo claustrofóbico. La relación de amor y odio. Pero sí, este, de nuevo, cada, cada uno de los artistas eh, presentó ideas que obviamente tenían con relación con la obra, con la estética. Y en este caso, fíjate que cambia completamente la, la experiencia de transición, cambian las escalas los elementos, incluso la talla del espacio, la escala, era, era completamente importante de mantener este espacio completamente íntimo, cerrado, de que tuviera una, una luz tenue, de o sea, crear simplemente una, una atmósfera que vaya con esta obra y que rompiera lo que ya hemos visto antes, de, de este espacio completamente abierto, navegable, libre, creativamente Hablando, ¿no? Sí, para nosotros también nos pareció que era como una especie de sátira de, no sé, de la relación que tiene el humano con el uso de las tecnologías y sobre todo con las aplicaciones. Y nos pareció como muy interesante que fuese en un espacio también cerrado y aislado, como, como también nosotros como hacemos uso de ciertas aplicaciones, cierto tipo de vídeo, eh, cuando estamos como súper alienados y, y nada, estamos como consumiendo y estamos como en un lugar, no sé, oscurito, cerrado, aislada en nuestras, en nuestras casas. Entonces nos parecía que ahí tenía como cierta, cierta relación, cierto puente. Y regresando también a esto que comentabas, Millo, ¿no? Como de, pues no necesariamente tendremos que pensar que todas estas artistas pues están trabajando ya per se con una práctica de net art, ¿no? Porque no necesariamente, ni siquiera, o sea, no hay un interés eh, quizá como en una, en una cuestión como de etiqueta técnica, ¿no? Y no tendría por qué haberlo, sin embargo, creo que también esta es otra de esas posibilidades que brinda el espacio de manipulación digital, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que estar pensado al internet como lienzo desde la pieza, pero sí la manera en la que se puede navegar dentro de este nuevo lienzo, ¿no? Con una serie, pues, distinta de restricciones, de nuevo, pero que creo que a veces cuando estamos trabajando en un espacio, pues, sí, un cubo blanco, ¿no? Más bien eh, como con una serie de condicionamientos que, pues, ya dominamos o que en general ya dominamos de una manera muy, o mucho más natural, ¿no? A la hora de enfrentarnos con un espacio físico a la hora de pensar como en este imaginario generalizado de qué es lo que vas a consumir o ver o experimentar dentro de un museo o galería, ¿no? Y algo que me parece interesante justamente es eso, cómo se rompen de repente estas restricciones o estas metodologías que parecían estar súper bien emplazadas, súper bien fundamentadas, ¿no? Y casi que funcionan. Eh, pues a manera de repetición, ¿no? O sea, es decir, aquí pensar en que, bueno, ¿cómo se van a presentar estos videos? Pues no sé, quizá son una serie de pantallas montadas a muro, colocadas en vertical, ¿no? O sea, como que ya hay como una serie de precondiciones de cómo habitamos o cómo podemos ver estas piezas, sin embargo, al colocarlas aquí en una escala imposible, ¿no? O sea, en una escala imposible para fuera de la pantalla al menos. Eh, pues permiten otro tipo de diálogos Y creo que esta idea de la escala A mí me parece bien, bien importante Sobre todo cuando se está trabajando con imagen en movimiento ¿no? O sea, definitivamente fuera de la pantalla No es lo mismo tener algo en un teléfono inteligente En un muro A tener una proyección sobre una fachada arquitectónica ¿no? Aunque sea el mismo contenido audiovisual Obviamente como experiencia es algo radicalmente distinto y pues eso extrapolado también a esta otra parte de la exposición en línea o del espacio con una manipulación digital de otra naturaleza, pues siento que genera como todavía muchas más posibilidades, eh, pues sí, de, de cómo se puede manifestar, de sus temporalidades, de sus materiales, eh, del acercamiento que podemos tener también, que creo que eso es algo que me gusta, ¿no? O sea, de repente pues en este espacio no corremos tanto ese riesgo de si me acerco tal vez lo tire o lo rompa, ¿no? O sea, podemos acercarnos hasta pues donde dé un poco, ¿no? Entonces, no hasta, sé, hasta creo que... que... Yo creo que cada una de estas obras tienen un momentum de que no sería la misma forma de verlas en un espacio museográfico. Considero que que se perdería de alguna manera ya el contenido o incluso digamos que la experiencia directa con el espectador. Eh, el hecho de que, que se hayan presentado en este espacio digital y que, que se haya acomodado dicho espacio para, para la estética y la intención del artista ha creado un momento perfecto. La obra se ve claramente, la experiencia es directa, eh, el lenguaje que rodea la obra eh, la complementa y no distrae al espectador de, de, de la intención, porque muchas veces pasa eh, en un museo o, o simplemente en un espacio general, galería o lequis, de que eh, el nivel de atención que tiene un espectador con relación a la obra es casi que efímero. Si ves un video eh, en una pantalla con este borde negro de, de la TV, eh, estás allí, prácticamente 10 segundos y te fuiste y si recordaste la obra es casi que imposible, tendrías que haber tomado una foto para, para poderla recordar, porque ese tipo de, de relación íntima con, con la obra y con, con la narrativa a veces se pierde. Creo que... Eh, Particularmente en esta exposición una de las cosas que, que más me emocionó era justamente romper la narrativa museográfica que ya incluso las curadoras tenían porque es una nomenclatura normal, todos estamos precondicionados a tener una nomenclatura y, y de concebir una obra de que estuviera en internet, sin, eh, una exposición que fue que estuviera en internet sin necesidad de tener una relación directa con el net art o con la realidad virtual, aunque estemos usando las herramientas, digamos, en cierto punto, de, de la realidad virtual. Eh, para mí fue genial. Se, fue realmente una, una experiencia valiosísima de poder usar diferentes tipos de, de lenguajes, mezclarlos y hacer algo que, que funcionara para este proyecto. Además, yo creo que a los usuarios les hace como más partícipes ¿no? de, de, de las obras en sí, o sea, el poder navegar por los diferentes espacios, acercarse, ver ese, ver como los límites de, de las propias pantallas, no sé, te hace como más partícipe y quizá la experiencia es diferente y más cercana. Es, es, es que es totalmente diferente, cambia muchísimo. Mm. Y eso que justo que dices, Millo, como con la parte de los videos, ¿no? Eh, yo, bueno, no sé, creo que en español no hay como tal una traducción de eso, pero a mí me gusta mucho cómo se definen, eh, de repente, en algunos espacios como time-based media, ¿no? O sea, medios basados en el tiempo, no sé, no sabría cómo traducirlo. No tiene sentido, creo, quizá en español, pero, eh, pues, o sea, al menos a mí también esta sensación... Eh, quizá no tanto como de Perder la atención sobre lo que estoy observando En un museo, pero a lo mejor sí eh, Cuando entras a una sala ¿no? Oscura y hay un video Y hay gente esperando A mí me da un poco de repente Como esa ansiedad social como de decir eh, Solo quiero estar aquí un par de minutos No me puedo quedar aquí, no sé Los 15, 20 minutos que dura la pieza Porque hay más gente esperando Y como que es una cosa como de eh, Flujo y tránsito que van más allá eh, pues de la pieza, incluso de la museografía, ¿no? Es más una cosa logística, como internalizada, en donde, o sea, yo de verdad no creo que yo haya llegado a ver piezas de video en espacios de museos de más de 10 minutos de duración, ¿no? O sea, creo que ahí sí hay como una condición extraña, como de, pues, no tanto como de estar como pegada a tener que eh, llevar a cabo una experiencia como con mucha velocidad, pero como que sí te condiciona ese espacio que te rodea, ¿no? Y sobre todo la gente que te rodea. Y acá como que, pues más bien, eh, creo que es un, un lugar como muy natural, digo, ya es en sí mismo la pantalla, ¿no? Entonces, pareciera que no solo es el lugar en el que podrías observar y consumir este tipo, eh, pues, de de piezas sino que también pues tienes una soltura distinta no y es algo que al menos yo con las piezas de video agradezco mucho poder poder poder realmente revisitarlas no o poder verlas como en un ambiente en el que no siento que tenga esa prisa como de moverme salirme cambiarme de lugar no sé yo también eh, ver la hora, perdón verla ahora en, en tu propio tiempo cambia completamente la, la relación y, y te permite disfrutar que es el, el propósito, el arte, entender cuál es el mensaje y, y no añade el estrés justamente de, de tener que ok, a qué hora va a cerrar el museo, a qué hora esto la gente te está esperando, no te puede sentar y tienes al niño que grita y la señora que te tapa con la cabeza. Y también supongo que, que hemos acostumbrado mucho el hecho de ver un monitor, una proyección, o incluso en el cine, ¿no? El cine siempre intenta como este ambiente íntimo de luces muy bajas, y que yo también opino lo mismo que Dorín, ver un video en una sala donde incluso luego el propio video, o tienen que cerrar la sala y, y como que es húmedo el lugar y no hay como mucha ventilación y es oscuro y y raro, y no puedes ver a la gente si está tirada en el suelo, y verlo en, en este tipo de lugares es como más fácil. Bueno, yo creo que por eso internet, para lo que es como la televisión y, y la transmisión de videos es muy bien, ¿no? Porque te lleva a la intimidad, algo que probablemente no hubieras tenido en la intimidad. Y a mí algo que me sorprende mucho es esta, que les permite mucho esto que llaman ustedes universos, porque sí siento que son O sea, si estás en el menú principal Es una estética muy específica Pero ahorita que fuimos a la pieza de Liliana Era una estética también muy específica Pero era completamente No, no sé si lo contrario, ¿no? Pero sí, sí es una estética Como bastante diferente a la estética De aquí, o la de Juan Que se parece un poco más a la de la central También todo tiene, tiene su propio Pues su propia naturaleza Y creo que eso también es un problema, ¿no? En un museo Puedes tú modificar hasta cierto punto el ambiente, ¿no? Hay cosas que puedes controlar hasta cierto punto, no sé, olores o, o luces o espacios en general, pero el, un ambiente 3D te permite completamente crear el ambiente y un poco el contexto en el cual se va a ver representada la obra. Por lo menos de una forma más fácil, ¿no? Como dice Dorín, yo tampoco he visto muchas eh, pantallas de video monumentales en un museo. Ya hemos visto cuadros de 10 metros de altura, pero casi nunca hemos visto pantallas. Y sí, creo que una, otra cosa interesante que es que hay un quiebre completo dentro de, de la transición de cada espacio. Hay un quiebre estético, eh, sonoro, a pesar de que no lo estoy persiguiendo. O sea, se, se siente realmente una gran diferencia entre cada una de las obras. No es lo mismo, como decimos en un museo, tener dos cuadros juntos, aunque sean del de mismo artista, no son los mismos temas, no es la misma estética, no trata la forma de la misma manera. Y aquí el hecho de que sea tan marcado eh, cada uno en los espacios eh, es completamente más rico, como dije al principio. O sea. Cada, cada obra tiene su momentum en estos universos, y por eso los, los hablamos de universos, porque son, son completamente creados con una función específica, con una temática específica, con conversaciones directas con, con los artistas, a pesar de que, claro, hubo un proceso curatorial y hubo decisiones que venían ya de parte de Paula Cecilia y otras decisiones técnicas que obviamente Tenía que imponerla porque este es el lenguaje que maneja, etcétera, etcétera, pero a la final eh, el producto es claro, sí. eh, es marcado y, y es efectivo. A mí me sí. gusta mucho que cada pieza tenga su lugar especial. Mm -hmm. Y éramos muy conscientes también, ¿no? Como de esa diferencia de cada universo, y, y yo creo que en esas transiciones que haces después a la terminal se genera ese equilibrio, ¿no? Porque como hay ese corte, es como mundos totalmente diferentes que, que bueno, que conviven en una misma terminal y que, que bueno, que te da. Y esto es como el agujero, el, no sé, el agujero de gusano que te lleva a estas diferentes realidades, ¿no? Sí, es. Y que pueden sí. convivir bien, ¿no? Que, que dentro de la exposición no te, tampoco te choca, porque bueno, está, está, está como repartimentados de alguna manera. Sí. Bueno, y esto es la última. Y supongo que también el hecho de la inmersión te ayuda mucho a eso, ¿no? A que los golpes abruptos sean abruptos y te pueden, no sé, como reciclar el flujo de pensamiento, pero de todas maneras no pierdas este contexto Exacto. general de... Mm. También de, de lógicas de videojuego, un poco, ¿no? Como de acceder a un sitio y atravesarlo. Entonces, eso mío yo, yo creo que quiso, como por lo, lo que decía antes, de la lógica de atravesar, se entiende que quizá te encuentres con algo totalmente diferente a lo que estabas viendo antes. Y eso se mantiene. Esta yo creo que es más pop. <ríe> sí. Bueno, esta es la artista que os decíamos que trabaja mucho más con, con el cuerpo, con la performance, eh, esta obra se llama, le estaba contando a una amiga por teléfono que tenía cáncer y eh, la, el artista revisita una, un texto que escribió hace unos años eh, durante la eh, quimio que estaba dando, cuando, estaba tomando quimio durante un tiempo y... Y entonces es un texto que escribe y que con esta investigación que ella también tiene sobre el florecer, sobre también cómo eh, los cuerpos enfermos entienden en la sociedad y cómo se, cómo, cómo se, se, se establecen como esas, esos comportamientos de... de, de de entender el cuerpo enfermo y de, y de um, atacar el, el, el, la enfermedad en sí, ¿no? entonces ella eh, habla también de que ella en ella floreció un cáncer, entonces lo que quería un poco como representar era como ramificaciones que son neuronas, que también este proceso fue súper interesante eh, porque lo mismo era como muy complejo materializarlo en lo digital y tuvimos ahí como muchas seguidas y venidas y queríamos como juntar esas, esas ramificaciones con, con el florecer y la obra en sí que mediante el, el lenguaje lo hace de una manera como muy, muy bélica, muy desde la agresividad cuando, bueno, es como todo lo contrario el espacio, ¿no? A ver... Sí, este, sí, este es... Perdón. No, sí, sí, sí, Vas. Este espacio se presenta eh, mucho más simple, si, si, si ves eh, con relación a los otros en donde hay una complejidad de elementos o, o la luz, etc. Este, este simple esente se presenta como, como un estado poético, lo que está tratando de, de, de buscar, de expresar o de mimetizar es la experiencia de, del artista. Eh, el video es un videopoema y realmente el relato de ella, con relación a, a su experiencia, como lo decía Paula, eh, es algo un poco violento y, y realmente este, sublime al mismo tiempo de la manera en que, que el artista encontró una manera de, de escape. Entonces, ¿Podrías simple... ponerle el audio? Claro. Un momentito. Porque dices que, que no es como tan compleja como otras salas, pero a mí esta sala me gusta mucho. Creo que, que sí, pues el, eh, como que la intención es el oído, ¿no? Y la decoración es hermosa. Sí, el sonido es muy importante en esta sala. A Sí, bueno, no escuché lo que, lo que decía Chanek, disculpa, porque obviamente el sonido... Pero sí, el, fíjate los segundos que, que pudiste escuchar el sonido, eh, es estridente, tiene un pitch alto, eh, termina siendo muy ruidoso, o sea, el, tiene una particularidad esta obra diferenciada de la de Juan, por lo menos, que tiene ya, eh, presente igual un video y un espacio, pero es algo mucho más tenue, soft de cierta manera, Aquí realmente el, el ojo central tenía que ser el video, el sonido y la historia. Entonces cualquier elemento decorativo que estuviera alrededor de la obra estaba de más. Para, podría arruinar simplemente la, la experiencia y creo que conscientemente tuvimos que decir de que nos íbamos a tener que ir un poco más hacia lo simple, lo minimalista y, y lo poético para no simplemente para no anteponernos ante la obra. También esas decisiones justo, eh, pues, bueno, por supuesto curatoriales, y en este caso no sabría si decirles tal cual museográficas, en tanto que pues, al final el montaje, a pesar de ser un montaje en código, por decirlo de alguna forma, pues también va eh, como rediseñando y repensando a los espacios y las necesidades de las piezas, sobre todo en un nivel... Eh, precisamente discursivo, ¿no? O sea, esta es una pieza que creo que desde el nombre se sabe que tiene una carga eh, pues muy poderosa, que seguramente no vamos a ver algo que sea necesariamente reconfortante, ¿no? Y pues que de alguna manera creo que ya, digamos, previene a los espectadores de qué es lo que va a ocurrir aquí dentro. Y creo que esa mediación entre los elementos que constituyen a la pieza en sí misma y los que la acompañan, es una conversación también interesante, ¿no? Que justo aquí, pues esas decisiones están tomadas con base en no solamente la estética de este video, sino el contenido también de este video, ¿no? Y ese universo que se genera alrededor de, pues sí sirve precisamente como ese complemento sensible de lo que estamos observando y de lo que el artista quiere decir. Y creo que ese ejercicio desde, pues sí, lo curatorial o desde eh, también eh, la museografía, ¿no? Eh, pareciera que a veces no, no se tiene de una manera tan consistente, ¿no? O sea, a veces creo que, sobre todo con este salto hacia el espacio digital, a pesar de que existen muchas posibilidades, yo creo que es justo esta, eh, pues sí, como multiplicidad de opciones, la cual de repente hace que una de dos, ¿no? Como que vayamos como por esta, este camino de integrar los elementos que sean posibles porque un poco se los permite el espacio, ¿no? O esta otra cara como de reducir hacia nada más como la esencia en sí de la pieza. Y creo que mediar entre una y otra, y lo que hemos visto aquí justamente, ayuda como a colocarnos en ese espacio en donde ni solamente sucede una cara ni la otra. O sea, de verdad sí es un ejercicio de producir y pensar para cada una de las piezas con cada uno de los discursos impuestos y colocados ahí por los artistas, eh, las posibilidades, obviamente, del medio, pero justo también me gustaría escuchar, eh, pues, digamos, en su, en su caso, ¿no? O sea, esta conversación interna, de, dentro de, obviamente, ¿no? Curaduría, museografía, montaje, artistas, ¿cómo sintieron que fue dándose esta eh, mediación? ¿Hasta qué punto.? terminaba fusionándose también. ¿Hasta qué punto, perdón, qué? ¿Hasta qué punto terminaba fusionándose? ¿no? Como estas áreas que parecían de repente separadas, pero que acá parece que llega un punto en el que se tienen que convertir en una sola ola. Escuché bien. Te escuchamos un poco, papá, pero... Que, que mencionas eh, qué tipo, o sea, las conversaciones y el proceso de, okay, cómo, cómo hacer toda esta integración, cómo crear el producto final. Eh, de mi lado, eh, tenía, tenía ya la idea clara de lo que las curadoras necesitaban en términos de funcionalidad, de, digamos, requerimientos, de que tenían que ser accesibles, habían como que cosas... Eh, o elementos que, que ya están precisos, no eh, mi, mi gran aporte fue simplificar lo, lo técnico y lo estético, porque ya la curaduría ya estaba, ya tenía su fuerte. Ya lo único que necesitábamos era hacer la transición. Creo que de mi lado, mi gran aporte, a pesar de, de haber creado el espacio, fue fue educarlas, de darles ejemplos, de, de ponerlas dentro de mi perspectiva y yo ponerme, como quien dice, en sus zapatos para poder encontrar este punto medio donde no solamente nosotras estuviéramos contentas con el producto, que el mensaje fuera claro y que obviamente los artistas también estuvieran cómodos con el resultado de cómo se presentaron sus obras. Claro, sí empezamos eso, a darnos cuenta de que podía ser como más colaborativo todo el proceso y sobre todo como cuando decidimos hacer estos universos y, y tuvimos muchas reuniones en las que queríamos ver también qué conceptos eh, querían abordar o, o que ayudasen esos, esos elementos que integran eh, la obra en cada universo eh, pues que nos, nos empezasen a, a contar, nos empezaron como a explicar qué inquietudes tenían, eh, qué, qué les interesaba como resaltar de su obra, y fue como un, un proceso como muy orgánico, mío, ¿no? como realmente eh, con algunos fue más fácil entender el espacio, con otros menos, pero, pero fue como muy orgánico, muy fluido y, y poco a poco fuimos identificando qué elementos quería realmente cada artista. Y no sé, hicimos como unas cuantas, unas cuantas reuniones, cuantos espacios de, de, de idas y vueltas y, y, y nada, conseguimos estos espacios maravillosos. Pues Chance, para terminar, ¿podrían contarnos un poco sobre el contexto de, de Fabtech? O sea, es un festival, porque también Millo dio una conferencia y ten, tenían como una serie de eventos entre talleres, pláticas, charlas. Sí. Bueno, el festival eh, nace un poco en aras de coger nuevas narrativas artísticas, eh, pero sobre todo nace también para poner un poco el foco en esta migración masiva que está habiendo de los contenidos virtuales a los, a los ecosistemas digitales, eh, un poco para, para, para poner el foco la atención en la democratización del arte y la cultura, o sea, ver cómo cuidar a los agentes, qué tipo de contenidos subimos. Entonces, queríamos como generar un contenedor, un espacio con diferentes activaciones, diferentes secciones que quedase, como os comentaba antes, además del festival, que luego quede en el tiempo, que sea como un espacio para futuras activaciones, un contenedor referente un poco también para... Más lo estábamos pensando como en el contexto de Uruguay, pero en realidad se ha expandido tanto porque hemos participado con artistas de todas partes que, que, bueno, que ahora que sea como un contenedor donde la gente pueda revisitar, como también decíamos, las obras, pues revisitar también los registros que se generen de cada sección. Y, y bueno, tiene diferentes secciones, hay una parte más de conferencias. Eh, una parte de cruces, que es donde participó Millo, que hubo crisis, cruces entre artistas, en el caso de Millo era eh, construir un avatar feminista, donde Junta Claudia eh, se, se encontraron en, una realidad, en virtual reality chat y estuvieron hablando un poco de la figura de la mujer o las figuras no binarias dentro de los videojuegos. Eh, hemos tenido también una residencia artística que ha durado tres semanas, que, que han, han investigado un poco, ha sido más, no queríamos como un resultado final, sino ha sido más como unos cruces que ha habido entre artistas de, de diferentes disciplinas. Juan Covelli ha participado ahí también y era un poco como con la lógica de subvertir las lógicas dentro de, de los ecosistemas digitales. Y, y hemos tenido también muchos workshops, eh, workshops eh, de todo tipo, eh, ha participado el colectivo Identidad Marrón, un colectivo argentino eh, que trabaja mucho tema de sesgos algorítmicos, racismo, colonialidad y nada, comentar que todos los registros están en factet.com eh, a excepción de los workshops, pero todos los workshops están haciendo activaciones públicas como microsites eh, y algunas exposiciones de, de, de, como resultado un poco de lo que han sido estos talleres así que eso es un poco lo que ha sido el festival pues eh, Lorin, no sé si quieras decirnos algo creo que espero que ya escucharme menos cortada <ríe> creo que sí la cámara era eh, lo que estaba limitando todo pero pues creo que quizá, bueno, a mí me gustó muchísimo toda esta exploración y sobre todo pues también esta flexibilidad y disposición pues a, a hablar de estos procesos que a veces pues parecía que son justo como la caja negra, ¿no? De la metodología de trabajar con exposiciones eh, en línea. Eh, yo creo que este es sin duda un gran, gran ejemplo de esto que no sé, se, o sea, que evidentemente no se traduce de manera literal a como se tenía pensado para el espacio físico, pero creo que gana mucho más a la hora de manifestarse en sus propios universos, ¿no? Y creo que es algo que me parece bien, bien importante, y sobre todo, pues, esa comunicación que puede salir incluso, o esta comunidad que se puede gestionar incluso fuera de los límites geográficos. Creo que eso también es como, pues, uno de los grandes... Eh, pues ventajas de colocar todo esto pues ahí afuera en internet, además obviamente de este programa increíble y creo que quizá mi, mi última pregunta sería eh, si esta exposición eh, va a quedarse, pues no sé, cuánto tiempo en el internet. Creo que eso es de repente como una de las dudas, ¿no? Como bueno, hasta que expire el dominio o no sé, porque obviamente eso requiere oh, pues una actualización, optimización y demás. Eh, claro, pues bueno, ¿hasta claro. cuándo más bien podrá pues, quienes nos estén acá acompañando visitar esta expo? Pues en principio estará disponible un año, eh, esa es la idea, eh, con intención quizá de extender el tiempo, pero es, el festival, elfabtech.com va a estar disponible un año, año y medio, y la exposición queremos que se mantenga. No, no tenemos definida una, una fecha de cierre, pero bueno, esa es un poco la idea. No, perfecto. Sí, pues bueno, un año que es de hecho, ¿no? O sea, a veces sí, lo pienso como, claro, el año es el año que tienes que pagar cuando compras el dominio. Claro, <ríe> Entonces, el bueno, es una buena temporalidad. <ríe> sí, como que las temporalidades cambian un poco, ¿no? La disponibilidad de la exposición está por definir en realidad. Queríamos dejarla un tiempo largo porque, bueno, pues esa es la mentalidad un poco que tenemos, ¿no? De no, no marcar como tiempos tan justos, sino que, que se dilate en el tiempo y que se pueda... ...se pueda presentar y la gente la pueda, la pueda visitar con tiempo. Pues ojalá si sí, ojalá lo renueven varios años más y si no creo que <ríe> todos nos tendríamos que poner las pilas... ...y empezar a tener nuestros servers y <ríe> para, para, para conservar este arte porque si no como... Con casi todas las piezas de que están en el índice de Brian McKern van a desaparecer. <ríe> <ríe> hacer la temática otra conversación de que tengamos que pensar en la arqueología de, de este tipo de formatos porque claro. esa es otra interrogante qué pasa si el navegador tiene otra actualización y ya no es compatible claro la eterna actualización y la conservación de lo digital pero sí o la, sea, ese... que, sí la eterna fase beta del internet. El eterno fase beta, claro que sí. Pues les agradecemos mucho, mucho su tiempo y habernos compartido tan generosamente todos estos procesos detrás de esta exposición. Eh, y pues nada, con esta navegación, eh, pues damos por finalizada nuestra cuarta temporada de navegaciones guiadas. Esperamos que la hayan disfrutado y que visiten, obviamente, ¿no? Todas las plataformas que navegamos. Eh, de nuevo, no sabemos hasta cuándo los navegadores nos permitan seguir nadando en esas aguas, así que <ríe> mejor Creo ahora. Creo que mucho de lo que, de lo que vamos a ver en la siguiente temporada de navegaciones guiadas tiene que ver con esa obsolescencia. Exactamente. No vamos a spoilearles más, pero pues iremos a navegar ese internet que pues ya parecía que se quedó como en una época, no sé, paleozoica o algo así. Y, y pues nada agradecerles de nuevo a ustedes su tiempo y felicidades por la exposición eh, estaremos seguros ahí en contacto para futuros eventos y eh, pues más cosas que vayan surgiendo de su parte y pues nada muchas gracias pues, eh. la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes no, hombre, muchas gracias a ustedes gracias y nos pues, escribimos pronto bye, bye. bye. Gobierno de México.